Bien, para este video tenemos como propósito mostrarle para qué sirven las colecciones en un catálogo X en Adobe Photoshop Lightroom. Supongamos que nosotros en un catálogo queremos importar, digamos, fotografías de otro tipo, de otra sesión, de otro, de otro evento, de otro cliente, lo que sea. Entonces que se hace en ese caso si usted quiere digamos hacer una especie de filtro una especie de colecciones vamos a ver le damos clic a importar y vamos a importar nuevas fotografías vamos a seleccionar un origen que se encuentra en el disco duro c en la carpeta descarga eh, vamos a ver bueno estas estas fotos que no tienen que ver nada con las fotos anteriores le vamos a dar a importar bueno, le vamos a activar esto tiene que ver con la geolocalización vamos a dejarlo como está y esperamos que se importen las fotografías ok, ya las fotografías están importadas las podemos ver acá nosotros podemos hacer dos colecciones de estos dos grupos de fotografía bien, vamos a ver le damos un clic aquí y nos vamos a la última fotografía de este evento y pisamos la tecla Shift. Y bueno, en el menú Biblioteca podemos eh, crear una colección única y exclusivamente de estas fotografías. Vamos a Biblioteca acá y le damos donde dice Nueva Colección. Ahí lo ven. También podemos hacer este proceso dándole pues un clic donde dice Colecciones. Ahí lo ven a ese iconos de más y le damos dice crear colección le ponemos un nombre le ponemos baby shower baby shower y le damos ok a crear bien y aquí tengo mi primera colección de 85 fotografías de ese tema entonces como verán, cuando le doy aquí un clic, solo aparecen esas fotografías. Y ahora bien, ¿dónde están las otras? Las últimas fotografías que yo importé, bueno, se encuentran en el catálogo, pero en la categoría, todas las fotografías. Y aquí la, la, la podemos ver. Podemos entonces, si queremos, pues crear una colección de este último grupo. Recuerden, me pongo en la fotografía inicial y piso la tecla shift y le doy un clic a la última fotografía que yo quiero seleccionar para que se seleccionen todas ahí lo ven y lo vamos a hacer ahora por esta por esta vía biblioteca nueva colección también tiene una, un acceso rápido en el teclado que es control n si pisamos control más n pues podemos crear una nueva colección y es el mismo proceso, en este caso a esta colección le voy a llamar mmm, le voy a llamar equipos electrónicos y lo voy a crear y ahora vemos que tenemos dos colecciones baby shower y equipos electrónicos y eso también es una forma de yo eh, filtrar clasificar o separar todas las fotografías que yo tengo en un catálogo de Adobe Photoshop Lightroom.